Ha dicho en reiteradas ocasiones, continúa la postura, vamos a tener ley de extinción de dominio. Precisamente en el día de hoy, en la tarde, el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo llevando a cabo una importante reunión con los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, precisamente que conforma la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio, precisamente todos los diputados y senadores integrantes de la comisión. Estuvieron reunidos con bueno, el presidente Luis Abinader en el día de hoy. Señores, al parecer vamos a tener ley de extinción de dominio. Precisamente en el Salón Verde del Palacio Nacional, allí se pudieron ver entrando al, al presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, el senador Antonio Taveras, a Pedro Castren de Samaná, y que preside dicha comisión, también hicieron presencia allí el diputado Pedro Tineo, entre otros importantes legisladores. Señor, el presidente lo dijo la semana pasada en un importante encuentro que estuvo participando. Vamos a tener ley de extinción de dominio. Algunas situaciones que escuchamos decir de algunos juristas, un efecto retroactivo de la ley que pudiera no corresponder a la Constitución de República Dominicana, demás, pero al final de la jornada, yo lo he dicho aquí, lo he reiterado. Recuerdo cuando en vida nuestro eh, honorable maestro y fundador de este espacio, Teledebate, don Mario Rivadulla, decía, esa ley es necesaria para la República Dominicana. Es necesaria en diferentes aspectos. No solamente por el tema de que la corrupción, no, no, no. Un sinnúmero de cosas que ocurren, de hechos, especialmente del narcotráfico y demás, que muchas veces cumplen condena y al final de la jornada llegan a recuperar otra vez sus bienes. Para mencionar un caso, y por supuesto lo que tiene que ver con aquellos funcionarios que se han hecho ricos con el dinero del pueblo, que han hecho grandes fortunas con lo suyo y con lo mío, con los impuestos que nosotros pagamos a diario. Entonces, bueno, poder contar con este instrumento jurídico, y son otros tiempos, ya los tiempos han cambiado. Esto es necesario, señores. Es necesario que esto pueda ocurrir en ese sentido. E entendemos nosotros que ya se debe llevar a cabo lo que es la aprobación de esta ley de extinción de dominio. Claro que sí. Vamos a venir por aquí, jóvenes, porque también en ese sentido, precisamente para el día de hoy, el Partido de Liberación Dominicana dice no tener objeción para que se incluya la retroactividad en el proyecto de ley de extinción de dominio. Así lo informó este lunes su secretario general, Charlie Mariotti, quien señaló que el partido político no está en contra de que se persigan los bienes que han pasado. Mire, que surgieron producto de actividades irregulares. Vamos a escuchar esas palabras precisamente del secretario general de este partido, Charlie Mariotti. Vamos a escucharlo ahí, por favor, jóvenes. El Partido de la Liberación dominicana, dominicana siempre ha apoyado y actualmente apoyo el proyecto de ley de extinción de dominio, tal y como ha sido consensuado en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional. Por ende exhortamos a que la Comisión Bicameral que estudia este proyecto de ley en su reunión de hoy a las 4 de la tarde concluya los trabajos y proceda a presentar el proyecto a ambas cámaras para su pronta aprobación. El PLD como partido organizado, con visión de Estado y como partido progresista es consciente de que la ley de extinción de dominio es un mandato que emana de la Constitución del 2010, impulsado por un Congreso donde el PLD era mayoría. De hecho, desde el 2011 hemos impulsado esta iniciativa y el primer proyecto de ley de extinción de dominio fue aprobado en dos ocasiones en el Senado, en julio del 2016 y luego en el 2019. Declaraciones del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, en este sentido, del interés que tiene el PLD para poder ver la aprobación de esta ley de extinción de dominio. Señores, hay una noticia en desarrollo que me llegó hace apenas unos minutos, el equipo de producción ya la tiene por ahí en pantalla, ante un incidente que ocurrió precisamente con algunos temas, me parece que eso es en el Senado de la República. Vamos a ver si pudiéramos escucharlo, por favor, jóvenes ahí porque nosotros tenemos la información que han cambiado todo lo que se ha consensuado. la ahí tranquila, deja la puerta abierta. Es con transparencia que tiene que actuar en este país. La transparencia no pues, es una narrativa de doble moral del PRM. Tiene que ser real. Entonces nosotros hemos venido aquí con los medios estamos en la dirección de, de, de, de coordinación de comisiones. La coordinación de comisiones para que nos entreguen las actas y los audios. ¿Dónde tiene que decir? Que se les van a entregar cuando se termine el procedimiento de las firmas con las que se deben entregar. Tanto los audios como. como sí, la firma del analista, el presidente de la comisión y la nuestra es que debe acompañar el acta para poder ser entregado. Tenemos una semana y pico. Tenemos una semana y pico que lo solicitaron. De ahí ese video, eso nos acaba de llegar recientemente, una noticia que está en desarrollo, no tenemos todos los detalles, es una comisión que encabeza el vocero del PLD en el Senado de la República, Iván Lorenzo, está en compañía de era el distinguido amigo el diputado Víctor Suárez, también está presente ahí Luis Enrique de Santo Domingo Este por el PLD también, al parecer ellos están pidiendo que se le hagan llegar las actas y los audios de lo que es esa comisión. Yo creo que esto es prudente nosotros poder indagar un poquito más en este sentido, pero vuelvo y digo, y esto ya para dar paso al resto del contenido, señores, a nuestros políticos, a todos, a todos, sin excepción de algunos. Ya la sociedad está decidida a ver una ley de extinción de dominio. No quisiéramos que ustedes lleguen nuevamente a lo que en su momento vimos pasar con el Código Penal, que se consensuaba y de un momento a otro, y de una oficina a otra, se, de, se ponían en desacuerdo y no se aprobaba nunca nada. Y todavía en estos momentos no tenemos código penal. Ahora, el presidente Luis Abinader fue reiterativo y dio su palabra la pasada semana y lo ha reiterado, señores, necesitamos una ley de extinción de dominio, es la sociedad que lo demanda. Ya no son ustedes, señores políticos, es la sociedad que demanda la aprobación de esa pieza. Ahora escuchamos que cada partido ha expresado la intención de poder lograr la aprobación de esta pieza. Y más aún, más aún que el PRM tiene mayoría en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados. Vamos a actuar en este sentido.